Estamos todos. La gente sabiendo que yo soy el cantil de pegado en la peña. La gente sabiendo que estamos aquí en Gran Bretaña. La gente sabiendo que yo estoy sin Mi... enfermo. Mi... La gente sabiendo que yo soy el inceto.